Juan Ramírez, sexto día, Rafael Enrique Ravelo, octavo día, Graciela Antonia grateró de Díaz, Mamá Ninón, octavo día, Eric Salazar Méndez, octavo mes, Ana Patricia Mendoza Peña, sexto año, Rafael Antonio Mendoza, Carolina Bogar de Bonet y por los difuntos de las familias Fernández Valerio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 Escogido por la gracia del Señor, juntos caminamos en la fe que nos conduce. Y del Espíritu Santo Amén. el Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes y con tu espíritu. hermanos y hermanas bienvenidos todos a esta Eucaristía y hoy ponemos en el altar del Señor todas nuestras intenciones anhelos esperanza sabiendo que el Señor también nos llama en este viernes viene cuaresmal viene de ayuno viene de abstinencia y viene de conversión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 tenga misericordia de nosotros perdone nuestras culpas y pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos te pedimos Señor continuar la obra de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia para que la práctica que observamos eternamente vaya acompañada de la sinceridad del corazón por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la liturgia de la palabra. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor Dios. Gritad, a plena voz sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados, consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, Desean tener cerca a Dios ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mirad, el día de ayuno buscáis vuestros intereses Y apremiáis a vuestros servidores Mirad, ayunáis entre riñas y disputas Dando puñetazos sin piedad No ayunéis como ahora Haciendo oír en el cielo vuestras voces ¿Es ese el ayuno que el Señor desea Para el día en que el hombre se mortifica? Mover la cabeza como un junco Acostarse sobre saco y ceniza ¿A eso lo llamáis ayuno? Día agradable al Señor El ayuno que yo quiero es este abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces, Romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces, clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. esa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado un corazón quebrantado y humillado tú Dios mío no lo desprecias pues yo reconozco mi culpa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 Sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. y hermanas nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo?, en cambio, tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse, apreciados hermanos y hermanas. Nuevamente nos reúne el Señor en torno a su altar para celebrar la Santa Eucaristía. Y precisamente en este contexto, en este tiempo fuerte que es la cuaresma, y es un llamado precisamente a acercarnos más a Dios. Muchas veces en la vida nos vamos apartando poco a poco, nos vamos dejando contaminar, nos vamos dejando muchas veces salpicar incluso por el pecado y este es el tiempo oportuno, este es el tiempo del Señor de retornar a Él, de amarle a Él. Pero eso no se hace con una con una varita mágica, sino que es un proceso, Dios se va revelando poco a poco, vamos entrando en una cese, en una frugalidad, en una austeridad, nos vamos privando de cosas que sí nos gustan y que sí son buenas y entonces con ese sacrificio también vamos entrando en la voluntad del Señor y conociendo, conociendo también las cosas de la vida que muchas veces no son necesarias, aquellas que son necesarias para poder subsistir, valorando y apreciando todo lo que el Señor nos da y nos regala. Un corazón quebrantado y humillado, el Señor nunca lo desprecia. Y es que el Señor ha tenido misericordia de su pueblo. Y cuando el Señor ve que su pueblo se compadece, cuando ve que el pueblo se humilla, cuando el Señor ve que el pueblo reconoce y hace los sacrificios, la oblación, el holocausto, con sincero corazón, Dios escucha a su pueblo. Mi sacrificio también... Es un corazón quebrantado y humillado y el Señor nunca lo desprecia. Porque hay sacrificio que no, no cuenta muchas veces con el favor de Dios. Porque no se hacen con sinceridad de corazón. Hemos escuchado también cómo los discípulos de Juan están ayudando mientras que los de Jesús no. Y es que cuando está el novio, cuando está Jesús cuando está su presencia, ya de por sí es una fiesta. Más adelante ayunarán, más adelante entrarán en ese proceso, pero cuando está Cristo, eh, no ayunan. Lo importante también es que nuestro ayuno sea de sincero corazón. Si hay ayuno de alimento, de cualquier otra situación, de pecado, ayunar sobre todo del pecado, de aquello que te aleja de Dios, de aquello que te aparta de Dios de aquello que no te hace conectar con el Señor qué es lo que hay en tu vida para quitarlo para entrar en el ayuno de, del ayuno ese sacrificio para hacer la voluntad de Dios y como saben este tiempo intensificar nuestras oraciones intensificar la obra de caridad intensificar también las celebraciones en la vida para que nos vaya ayudando por la necedad de la predicación, aumenta la fe y viene la conversión. Siempre necesitamos mejorar en la vida. Siempre necesitamos avanzar. Y hay cosas que se van pegando que realmente no le hacen bien a tu alma. Y hay cosas que muchas veces, incluso aunque la sociedad la acepte como bien, están mal delante de los ojos de Dios. Es por eso que hay que tener mucho discernimiento para no dejarte llevar con un espíritu mundano y entrar en la voluntad de Dios, aunque muchas veces no sea el deseo de la gente del común, porque el Señor no cambia. El Señor va siempre, nos ha dado unos mandatos, una ley, una Torah, para que podamos regirnos de ella. Pero la cultura moderna, la cultura de la moda va cambiándolo todo y si es realmente el Señor se mantiene firme en los preceptos porque Él sabe porque Él sabe verdaderamente que necesitamos esos mandamientos para convivir y compartir entre los hermanos también para que podamos vivir con un corazón en paz en armonía, en bienestar llevando los mandatos y las normas de Dios y él sabe muchas veces que si el ser humano se deja llevar de sus caprichos, de sus deseos de sus eh, de todo lo que quiere, entonces al final termina incluso con un sinsentido de la vida valorando y adorando los hilos de este mundo, el profeta Isaías presenta cómo el pueblo se se dejaba llevar por todas las cosas y entraba en un tiempo, claro, de conversión, pero no una conversión verdadera, ese es el otro peligro que existe. Y cuando no hay una conversión verdadera, la real conversión, como dicen los jóvenes hoy. Entonces, cuando no hay una conversión verdadera, claro, se si ayuna, como dice el profeta, ayuno, uno ayuno, pero... No con el interés de realmente de cambiar, ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. Y entonces, después decía: Este es el ayuno que el Señor desea para aquellos, que se, aquellos hombres que se mortifican. Mover la cabeza como un untos.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 Vestir al que ve desnudo. Ese es el ayuno que el Señor quiere. De la fraternidad, de la hermandad, de la justicia, del amor, de la solidaridad con los demás. No es, no es simplemente una cosa de ayunar por ayunar, sino un propósito del corazón. Porque después no, te, no, no sirve para nada pero cuando se ayuda con esos propósitos que quiere el Señor de, de colaborar y de ayudar con tu prójimo, la cosa es distinta. Pues hermanos y hermanas, que el Señor nos conceda tener el oído abierto para escucharlo, que el Señor nos conceda ir entrando en esa fase de conversión, de arrepentimiento, de amor a los demás, de amor a Dios, de amor incluso a ti mismo. Que Dios te conceda la gracia de ir cambiando el corazón y rasgar las vestiduras, rasgar el corazón y no las vestiduras. El que tenga oído para oír, que oiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a seguir orando por todos nosotros. Presentemos al Señor nuestras oraciones e intenciones sabiendo que nos llama a la conversión. Oremos a Dios, Padre, el que está cerca de nosotros, y nos responde. Para que la iglesia muestre a todos con sus obras e instituciones la misericordia con que Dios nos trata, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que los creyentes no caigan en la tentación de guardar sin más las formas externas, sino que hagan de su vida un verdadero culto agradable a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos tienen autoridad sobre los demás sientan que están a su servicio, para que el bien y la libertad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros comprendamos el sentido de la existencia del ayuno cuaresmal. ...y de toda práctica religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también, hermanos y hermanas, por todos nosotros, por todos los que participan de esta celebración, para que el Señor nos conceda su gracia, su favor, y entrar en este tiempo de conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también por toda la sociedad, para que cada día nos acerquemos más a los mandatos divinos, a la ley del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Oh Dios Padre Misericordioso, a ti aclamamos, respóndenos, por tu inmensa compasión, borra nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con tu hermana, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor, Señor reciba de tus manos este sacrificio para, para alabanza y gloria, gloria de su nombre, de su nombre para, para nuestro, nuestro bien y de toda su santa iglesia. iglesia. Oremos, te ofrecemos Señor el sacrificio de vuestra observancia cuaresmán que vuelva más aceptable a ti nuestros corazones,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 Dios Todopoderoso y Eterno, Tú que por el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban Tu gloria, te adora la dominación y tiembla la potestad. Los cielos, la virtudes, los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a su esposa, cantando humildemente tus alabanzas. está el cielo y la tierra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 que será entregado por ustedes. Señor, Señor Dios mío, mi mío, amor, creo amo, en bendito, bendito y alabado, alabado sea por siempre. el Señor Jesús, Santo, Santo eres. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz glorioso, y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomate y bebé todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor, Señor Dios, Dios mío, Dios. te adoro y creo en ti Bendito y alabado seas por siempre Señor Jesús Santo, Santo y Dios Este es el sacramento de nuestra fe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 Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de Juan de Dios Paldera, Ramona de los Santos, Juan Ramírez, Rafael Enrique Ravelo, Graciela Antonio Graterot, Eric Salazar Méndez, Ana Patricia Mendoza Peña, Rafael Antonio Mendoza, Carolina de Bonet,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 Tuyo es el, el reino, reino, tuyo es el, es el poder, poder y, la y la gloria por siempre, siempre Señor. Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les no dejo, mi paz les no doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.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 invitamos a quienes nos sintonizan donde sea que se encuentren a, a vivir unidos en oración este momento de comunión Jesús mío creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas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 ayuda mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin el mundo no me satisface lo que busco es la paz lo que quiero es que soy de la gente que cree en la cruz y creo en la fuerza del hombre que sigue el camino Dios Todopoderoso que la participación en este sacramento admirable nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los auxilios de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una Ave María por todas las familias dominicanas y del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.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 viernes, primer viernes de cuaresma, toda la arquidiócesis de Santo Domingo tiene la marcha de la fe. Es un Via que se hace caminando por las calles y orando por la conversión de todos nosotros. Entonces aquí en la zona colonial salimos a las seis de la tarde de esta parroquia San Antonio de Padua y vamos hacia el convento de los dominicos en la zona colonial. Y ahí vamos a tener a las 7 de la noche la solemne Eucaristía. Están todos invitados, todos a caminar también y a acompañar en este Vía primer Vía de Cuaresma, la marcha de la fe, como se le llama, a esta, a esta caminata que vamos a tener hoy. También, entonces ustedes saben que todos los viernes de Cuaresma se hace el Santo Vía en cada parroquia, capilla, catedral. Eso es ya un sentido general. También hay que intensificar la oración en nuestras vidas y ojalá podamos intensificarla en nuestra vida eh, personal, nuestra vida privada, esa oración personal que tanto bien hace en nuestras vidas. Por otro lado, ha salido el mensaje de la conferencia del Episcopado, de del Episcopado Dominicano es un mensaje que cada año, con motivo del 27 de febrero, emite nuestros obispos y este, este año está titulado, Seamos honestos y practiquemos la justicia. Los obispos exhortan al pueblo dominicano a comprometerse con el fortalecimiento del sistema judicial desde la honestidad y el respeto a las leyes. En conclusión, se está pidiendo más honestidad al sistema judicial en, la, en el mensaje de los obispos. Le dije eso para que puedan buscarlo en el internet y entonces ahí ya lo encuentran, lo leen completo. Está hermoso, hablando sobre todo la honestidad en el mundo de la justicia, los tribunales, donde tantos negocios se hacen, donde tantas componentes se hacen. Entonces, importante la honestidad entre nuestros eh, hermanos y todos los dominicanos. Recordarles también que su ayuda, su ayuda eh, contribuye. Estamos permeabilizando el techo, remodelando un poco esta parroquia. Y yo agradezco a todos esos hermanos que colaboran con nosotros. Colaboran con nosotros. Y también vamos a poner los aire acondicionado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 en la alegría del Señor pueden ir en paz demos gracias a Dios